Deja de ser un indicador que en los últimos 20 o 30 años de la historia del mundo eh, el capitalismo salvaje ganó terreno. Y cuando uno dice ganó terreno, no es solamente en fijar políticas. Usted lo decía muy bien: eh, 18.000 chicos eh, mueren por día, y, y eso es un dato no menor, es decir, va más allá de las palabras. Yo creo que alguien, eh, digamos, que la mayor autoridad moral del mundo es actualmente el Papa Francisco, lo ha ganado palmo a palmo identifico palabra por palabra con estas referencias permanentes de él a todos los, a todos los olvidados de la tierra este, para defenderlos. El Papa hace referencia al capitalismo salvaje y el Papa eh, nos está hablando de, de un mundo de justicia, de paz, de convivencia, de respeto a los ancianos, a los niños, son términos económicos eh, llama todo eso, que es el mundo que pregona el texto bíblico, el mundo de justicia social. Yo lo llamo en términos económicos una economía con rostro humano. Es, eh, eh, hay que avanzar hacia economías con rostro humano. Del objetivo final no son eh, las variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas deben funcionar bien, y que funcionen bien, quiere decir que estén al servicio del objetivo final, que es que. Digo, si todos los chicos terminan el colegio secundario, no tendríamos inseguridad ciudadana. virtualmente, Porque no eh, se desaparecería la criminalidad joven y el crimen organizado no tendría quien reclutar. porque Estaríamos creando oportunidades en gran escala. Eh, eh, las personas mayores de edad actualmente son desprotegidas. Eh. Argentina es el país del mundo que tiene mayor protección de toda América Latina. Y uno de los países del mundo que tiene actualmente mayor cobertura previsional, pero en América Latina el 60% de la población mayor de edad no tiene ninguna cobertura previsional. Eh, una economía con rostro humano da cobertura previsional y respeta la tercera edad. Economía con rostro humano es política pública al servicio de la gente, muy concentrada en educación y salud eh, y creación de trabajo, porque son los grandes potenciadores eh, de, de, de la gente. Empresas privadas con responsabilidad social. Hay que hacer un largo trabajo educativo en esa dirección. Emprendedores sociales. que Son de apoyar a los que, por su cuenta, tratan de crear proyectos a favor de la comunidad. Que existen, en, en, en, que cada vez más hay personas que no aguantan la injusticia y tratan de ver cómo ellos pueden contribuir. Eh, eh, voluntariado. El voluntariado es... Eh, Fundamental, diría yo. El voluntariado es un poco sal, lo llamo yo sal de la vida. Eh, eh, hay una cantidad de organizaciones voluntarias muy importantes actualmente en América Latina. Es muy conocido un techo para mi país, por ejemplo. Hay muchas otras, los voluntarios de Cáritas, los voluntarios de la AMIA. Eh, eh, la Argentina tiene una, un activo de voluntariado muy grande. En el año 2001, según la encuesta Gallup, nueve eh, millones de argentinos se voluntarizaron. Eh, y se fueron a ayudar a los que estaban cayendo en la pobreza gracias a Menem. Menem lo hizo, sí, <risa> lo acerca sí, sí, sí. de la gran parte de la clase media en la pobreza. Eh, fueron a sí, ayudarlos. Sí. Hay un potencial de voluntariado muy grande. El voluntario, en las encuestas de opinión a nivel mundial, no realmente aparece en primer lugar cuando se le pregunta a la gente quién más cree. Eh, y dentro de los voluntarios, los que aparecen en, en los en primer lugar, son los bomberos. Eso indica mucho, porque la mayor parte de los bomberos en América Latina son voluntarios. Y la gente sabe que el bombero es alguien que ayuda de inmediato. Se juega la vida, muchas veces. Y lo hace sin ningún motivo económico, ni de poder, ni sino que lo hace porque siente que es un mandato ético. Eh, todas estas cosas no se oponen. A veces se las pone en oposición es políticas públicas más empresa con responsabilidad social empresarial más emprendedor social más voluntariado y más universidad la universidad es clave eh, gracias a las largas luchas en las que Argentina encabezó a través de la reforma universitaria de 1918 hoy en toda América Latina hay una universidad pública abierta a todos es la universidad más barata del mundo no hay ejemplos de universidades gratuitas en la Argentina vienen a estudiar los estudiantes de Colombia, de Ecuador, de Chile, etc. Porque la, nuestra universidad es una universidad realmente abierta al pueblo y de muy alta calidad, como lo es esta universidad de Entre Ríos y tantas universidades públicas en el país. La universidad es otro aliado fundamental para construir una economía con rostro humano. Eh, en la Argentina hay un potencial gigantesco. Yo llamo a todo esto la sociedad civil participando, capital social, ¿sí? una alianza entre políticas públicas que tienen que tener la responsabilidad principal. Políticas públicas que garantizar eh, que todos tengan derecho a educación, tengan derecho a salud, tengan derecho a trabajo, eh, eh, políticas públicas de ese tipo. Empresas, las empresas son muy importantes para una economía, pero tienen que, en el mundo actual, no pueden dedicarse solo a ganar dinero tienen derecho a ganar dinero, eh, pero de modo tal que sea compatible con, toda, con la ética que pregona el Papa y al mismo tiempo siendo, yo lo llamo, eh, ciudadanos eh, que asumen responsabilidades calificadas. <música>